Jennifer De Panamá para el mundo Del dolor ya fue suficiente, ella quiere algo diferente Se arregla y espera que pase algo intenso porque su novio le destruyó el corazón Por andar de fiel acabó la relación Con esa chica él no tuvo compasión Que no vuelva después pidiendo perdón Ese bobo pensó que ya lo iba a llorar Pero lo que hizo fue salir a parrandear Lo ha decidido, hoy es el día de olvidar no va a regresar, hoy ella se va a ir de fiesta, hoy a nadie le va a contestar, a lo que venga ella está dispuesta, hasta el amanecer se va a despiertar. Que con él no va a volver Ya no quiero hombres que la vayan a joder Porque ninguno la llegó a entender Pero ahora de sí misma ya se va a valer De ahora en adelante se va a defender De todo aquel que la quiera someter En este mundo nada la va a detener Y de tomar sus decisiones tiene el poder Llama un par de amigas para irse a vacilar Porque su día y no se quiere estresar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 A las mujeres no debemos lastimar Al contrario mucho amor le debemos dar A ellas no debemos hacerlas llorar Merecen lo mejor, las debemos respetar Tiempo vale no de flores a la gente, ser feliz Los fines de semana, tal la salir En la monotonía no deben vivir Siempre se detallita y es la sonreír Hoy ella se, se va a ir de fiesta? fiesta El cuerpo de una mujer es un arte y de sus curvas soy el navegante Hoy ella se va a ir de fiesta No puedo dejar de admirarla Y al verla quisiera tenerla Tocarla, besarla y por siempre acariciarla Hoy ella se va a ir de fiesta Pero recuerdo que no la puedo tener Porque ella por nadie se quiere perder Hoy ella se va a ir de fiesta que más que amigos nuestros no podemos ser Que relación sería no quiere tener